Floor six. Fue el amor, solo fue este tiempo perdido Y no fuiste ni para pedir perdón No quiero ni ser tu amigo, le puse un candado a mi corazón Soy Lo que merecía y tú ya no estás aquí Ahora todo me va bien y no es gracias a ti Aquella cicatriz hoy solo son malos recuerdos Me gané el cielo por vivir en ese infierno Hoy te recuerdo y no me afecta nada, hoy por fin Traicionaron mi confianza, estoy tranquilo porque está de mi lado el karma Yo, yo ya no quiero verte, ya me alejé de quien me hacía perder Ya no quiero estar contigo, contigo se acabó el amor Solo fuiste tiempo perdido y no fuiste ni para pedir perdón No quiero ni ser tu amigo, le puse un canto esas cadenas de tu amor Les encontré salida Y que me perdoné la vida por confundirla contigo Te perdono, pero no olvido Y no hay rencores, solo no cuentes conmigo Desde hace tiempo somos dos desconocidos Pregunta a la gente si de mí quieres saber Y todos te dirán que estoy mejor que ayer